en la vía, camino al punto. está viniendo el Chucutú. Graba, graba, graba, graba. Compita, está yendo de nuevo el Chucutú. Vemos que los policías y militares no quieren hablar. ¡Cuidado! O sea, es un despojo sin nombre. China se alzó con el control de los recursos naturales. Pues lo único que nos depara en el futuro es muerte y enfermedades. Esa es la razón por la cual yo lucho. Nosotros estamos ya hechos para pagar el precio, por defender el, o algo que es nuestro agua como el futuro de nuestros hijos. Listos es para morir, señores. El, el suelo nuestro. Y así pidiendo, gran espíritu. Gran pachacama, gran pachamamita. Que nos lleve con bien esta lucha.